Eh, soy Manuel Montes Sánchez, eh, director conservador del Parque Nacional de Sierra y Monteperdí. El Parque Nacional es la máxima categoría de protección de un, de un espacio natural protegido, que es de interés para la nación y por eso se declara por cortes, de, eh, por cortes generales en vez de por, por la idea de cortes autonómicas. Y es un lugar eh, donde, o sea, que sirve como muestrario de los sistemas naturales españoles. El conjunto de la red de parques nacionales es el muestrario de esos sistemas naturales. Como éxitos, yo eh, citaría dos y un tercero que es relativo, que alguien puede considerar un fracaso, pero que no lo es. Eh, en primer lugar, el primer éxito es la, la propia ampliación y reclasificación del parque en 1982, cuando se, se amplía a los otros tres valles que rodean al macizo de Monte Perdido, incluyendo también al, al propio macizo de Monte Perdido. Eh, lo cual supuso una batalla contra ciertos intereses hidroeléctricos en el, en el cañón de Nisco, pero bueno, al final esa batalla se ganó desde el punto de vista de, de la conservación. El segundo éxito sería eh, el del de, plan de recuperación del quebrantahuesos. Es una especie eh, que está en peligro de extinción y que se ha podido recuperar en Aragón gracias al, al, plan, de, al plan de recuperación. Y está, y está el éxito de, de la conservación que, hasta, que ahora hasta lo exportamos a Europa nacional, que es el, pico, el de picos de, de Europa. Y por último, el que digo que es una, un éxito relativo, es la extinción del bucardo. No es un éxito, obviamente. Pero cuando se declara el parque, el nivel de la población era muy pequeño, se desconocía entonces, no tenía viabilidad realmente. De hecho, ya se había, se había extinguido en la vertiente francesa, pero en España pues, teníamos una, una población muy pequeña limitada al, al Valle de Orlesa. Entonces, El éxito del Parque Nacional en este sentido es haberlo conservado durante todo el siglo XX. Eh, desgraciadamente, la última bucarda murió el Día de Reyes del año 2000. Y eh, bueno, pero no era no era ya viable la población. Lo último que quedaban fueron fueron quedando fueron cinco cinco hembras, con lo cual la viabilidad era, era era muy pequeña, a pesar del gran esfuerzo que se hizo eh, por poder recuperarla, aunque no se consiguió. Pero yo hablo del éxito porque se ha mantenido, y de hecho está en la memoria de, de, del Valle de Ordesa y del de, de, de tipo de Torla, el Bucardo es como un emblema de, de